¡Levanten las manos! ¡Buscarte con los pibes y te vamos a hacer mierda! Te vamos a reventar todos los hocico, guacho. ¿Qué te pasa, gato? Te juro que te veo donde vos vivís, loco. Te hago mierda, eh. Te hago mierda, guachín. Vos no sabés dónde estás, eh. No sabés con quién te metiste. Regatate, guacho, que te voy a hacer mierda. Te va a reventar toda la boca, eh. Vas a hacer boleta. Vas a hacer boleta. Se ponía todo re gay Ahora somos todos gay, gay, gay Vuelan penes por todos lados Caen uno arriba del otro Pelea de espadas Por eso mi primer novio lo superé el día siguiente Porque realmente quería cortar ¿No sabes que no se supera? ¡El mundial no se supera, hijo de puta! ¡El mundial no se supera! ¡El mundial! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Eso se supera! ¡Cerra el orto! Culo. Sí, chicos, tengo mi nueva iMac Y bueno, les contaba Tengo la pared rota La silla chaverra <risa> Casi equivocada. La puta que me parió ah, Cáncer Hoy le tuve que explicar a mis vecinos qué era lo que me dedicaba Le digo que soy streamer y le muestro ¿Y saben lo que me preguntaron? Me lo preguntaron sinceramente ¿Y vos? ¿Terminaste el secundario? ¿Sale Netflix? ¿Sale Netflix? ¿Vemos Disney Plus? Recaudo hombres maduros para hacer la crema que me pongo en la cara. Acá, en Argentina, es un honor decir que te gusta el chorizo. Ah, es un horror. Eh, no, es muy bueno. Ah, bueno, me gusta el chorizo. <risa> <risa> <risa> muy buenos días, chicos. ¿Sabes mi partido entero? Con... No, en parte. <risa> pene ya? <risa> Hola <risa> no, no, no, no. Hola, Tita, ¿cómo estás? Tratando de bajar el pancho Porque te juro que nunca me había atragantado Tanto con una salchicha Ay, Dios Qué sueño que tengo, boludo Bueno, bueno Una línea y ya estamos Como dijo el Diego Va a buscarme Tita Sama En vivo Host. ¡Hay un Tito Sama! ¿Y en Nick. Pueden ir al Instagram de Tophouse decirles, son los hijos de Remil porque le hicieron un aire acondicionado de mierda, tita. De su madre bien mal, remél, re, bien, re mal, hija de p. Que también te falta un riñón chino? ¿Qué no te falta además de las orejas? El, el Secundario. <risa> Hola Lina, mandame un saludo. Ok, te voy a mandar un saludo como te mandaría Lina. Nene, ojalá tus padres se suiciden por tener un hijo tan pelotudo. De nada. Hay un millón de mierdas. Entre esas mierdas quedó a los hijos de Remilf. Argentina, vamos. Vamos, Paraná, vamos, vamos. Tira, Morfa, bien ahora que entrenas Juro que no es una pizza Estoy una estrella de mar Puta, creado desde el aire acondicionado Pop House y, Tu madre está lleno de De tanto parir ¡Ah! De... Dios, no parió, tu diarrea Deja de ¡Ah! Donde te tires para atrás ¡No ¡Está recuchando, madre! ¡La pilla conmina! La tengo re grande, chau. en una velada de daño y con quién? Tiene que ser alguien que tiene mi estatura, boludo. O sea que no pase de 1.60. Tiene que tener entre... Tiene que tener como máximo 1.58. Hay alguien tan bajita. ¡Cacula! ¡Anda a cagar, qué Tocamos una canción. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué le pasa? ¡Ay, la concha de mi...! O sea la concha de sus madres sí No, para ¿Qué? pasa? ¿Dónde hay un pentagrama cuando se lo necesita? Hey, timing sí, timing boludo! Hizo como para lavar las... las... de sí, maquillaje ¿no? sí ah. Ojalá Nunca funcionó Ah, bueno ¡Eeeh! ¡Agresiva! ¿Eh? No, no, no, no ¿Eh? No, jamás ¡Ah! Nada. ¿Sí? ¿Cómo? <ríe> por favor, no! Ojo amigo, en lo que yo confío mucho es en mis reflejos. Siento que tengo buenos reflejos. A ver, para, para. Vamos a probar con este encendedor. Tipo, si no lo agarro flota... No supencos. Sí, no te vayas a subir arriba mío, eh. ¡Wow! ¡Pelete! ¿Quién quiere hacer de Zeus? Háblase así, vos digo así hasta ah, cagada hasta la bola. Pita el... la. ¡Toma la mierda! Terminar en el techo de la habitación del la... herní. ¡Zurdos de mierda! La van a pasar mal, zurdos de mierda. ¡Zurdos de mierda! ¡Mierda de zurdos! Van a comer mierda, mierda. ¡Zurdos de mierda! ¡Se van a comer entre ustedes, zurdos! ¡Puta! ¿Pero por qué no? Ñañe. Ah, Hay que escuchar con los oídos. Auriculares. Creo que este es el verdadero placer culposo mío. Este. ¿Eh? ¡Ay no! ¡Esto no! Es lo más divertido, poder pegarle a alguien cuando no puede defenderse. Y bueno, lo que pensaba hacer con esto era ponerme a la puerta de, de, de Ernie cuando estoy durmiendo a las 5 de la mañana y empezar. Si me das un beso, me da más. Si me das un beso, te doy comida. ¡Sos un solete! ¡Yo sabía que me entiendes! ¡Vos me entendés! Y abrimos y cerramos así Porque parece que nos vamos a culiar una mujer cuando hacemos esto Si aprendes a hacer esto, podrás estar con alguna lesbiana Esta pose para olerte el ojete ¡Ah, oh, amigo! ¡Me tengo que bañar! ¡Oh! Porque no estudié Muy buenas noches Les damos a todos la bienvenida al stream de Tita Sama Y les recordamos que ahora está por empezar Uno de los mejores streamings que van a ver en toda su vida Pónganse de pie todos los degenerados que vienen a ver A Tita Sama tocar tocar, digo, a jugar al Genshin Impact La puta que me parió, no Vino el chabón y me pegó un picazo desde la punta de la lora. Anda la puta que te parió. Sobrita de mierda. Solete cagado la puta que te parió. Mirá dónde mi aparece parece. Nunca estuve en relaciones en el baño de un boliche, güey pará. ¿Quién eres? Era la en del 2012, 2013. Pará. Claro. Ay, <risa> Las posibilidades hay que me mate el sol Dale, justo ese de día A la concha, de su madre, de mierda Puta que lo parió no, pues, Quedate FK y vemos a ver si ganamos Gracias, que yo pase primero No, año. no me tires esa Uh, va <risa> Pero puedo creer No que hay otros tontos como vos Pero esos chabones capaz que son nene de 10 años <risa> <risa> de todo, Por favor ¡Eh! Pará, pará, pero me lo tomó encima, me tomó. Tipo, si me mato ahora, voy a aparecer ahí. No te tomó nada. Ah, sí, me lo tomó. Me tomó el checkpoint, me el checkpoint. Sí, voy no a. Me voy a matar. No me puedes. No, no, ¿Ah? no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pasamos, lo espero todo lo que pasamos. No. <ríe> <¿tú> ¡Está estallando. <ríe>